le hemos llevado esta luz a tantos que están en la oscuridad que hoy día tanto, tanto lo necesitan y seamos agradecidos con esas personas que han venido a traernos la luz que estábamos en la oscuridad, estábamos en la pena, estábamos en la tristeza y el Señor viene y nos da esa lucecita a través de esas personas que a lo mejor con la que menos me imaginaba pero ahí está el Señor, para Él nada, nada es inútil posible. Y veamos ¿ah? hoy día qué nos dice esta palabra este alimento, esta luz que es Cristo mismo y es que el Espíritu Santo nos va ayudando e iluminándonos para que podamos entenderla y hacer la vida no solo aquí en la mente sino que nos llegue a nuestro corazón y acá en Juan 4 6 nos dice Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto una mujer samaritana se acercó al pozo a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. La samaritana dijo a Jesús, ¿cómo es que tú siendo judío te atreves a pedirme a mí que soy samaritana? Palabra de Dios. Jesús cansado, se sientan ahí en el pozo, pero él sabe, se hace el encontradizo, sabe, que esa mujer que iba a buscar agüita, que no estaba por muy buenos caminos y quería llevarle el mensaje de amor. Así hace contigo, conmigo, que somos esas samaritanas que andamos buscando agua, andamos buscando luz, andamos buscando tantas cosas en tantas partes. Y Jesús se hace el encontradizo por ahí para mostrarme y para pedirme: A ver, dame agua. Una forma de, de dialogar, una forma de conversar. Para que ahí ella, y era una pecadora, como se decía en ese tiempo, samaritana, uy, ahí. A ellos nos busca porque a eso viene el Señor. A las samaritanas, a ti, a mí, a los pecadores, a los enfermos. Así que, hermanos queridos. Siempre que hablemos y veamos a esta samaritana, veamos el amor del Señor, cómo se hace el eso, de alguna forma quiere llegar a nosotros. Así que estemos atentos, ella estuvo atento, tiene ese diálogo y le dice, y después sabemos por ahí cómo termina, no es cierto que ella va a buscar a sus amigos y le dice, vengan tal Mesías, vengan, me ha dicho todo, vengan a conocerlo. Y después ellos le dicen, ahora lo conocemos, lo seguimos y le creemos. No porque tú nos dijiste, sino porque nosotros hemos llegado ahí. Te fija ella fue un puente también para atraer a la gente. Eso el Señor te tiene a ti y me tiene a mí. Que seamos esa samaritana que él nos ha convertido, nos ha llenado de su paz, de su amor, para que nosotros lo llevemos. Y vayamos a buscar a las personas, pero no que se queden, hoy oh, ella me trajo, él me trajo, sino que a los pies del Señor y se queden con el Señor, indiferente que tú y yo podamos hacer algo. Pero ya encontraron al Señor, porque tú fuiste ese instrumento. Así que digámosle gracias, Señor, ayúdanos a no defraudarte, ayúdanos a ser esa samaritana que va a llevar tu agua viva a tantos que la necesitan. adorarte un día más para aprender a amar un día más para adorarte Para aprender a amar, un día amar. Para.